Nosotros eh, tratamos de, de establecer planes de desarrollo eh, de tres años eh, para al menos tener una hoja de ruta y permitirnos ir haciendo una evaluación continua y desde ahí también eh, tener parámetros para incorporar nuevas actividades dentro de ese marco. Nosotros durante el 2022 eh, vamos a seguir interactuando con estas tres variables que les mencioné anteriormente. Me refiero academia, docencia, eh, investigación y también vinculación con el medio. Y, y la lógica va a ser eh, seguir con, incentivando ¿cierto? la continuidad de, de algunos eh, proyectos, algunas iniciativas o programas que ya han sido establecidos y generar también nuevos espacios que, que puedan ir abordando esta complejidad en términos de relaciones bilaterales o también las relaciones eh, de, de Chile con, con el Asia, con la cultura asiática del Pacífico en ámbitos más generales. Es, me gustaría resaltar que nosotros durante este, este año eh, estamos eh, eh, entrando en una etapa de, de discusión, de evaluación, de ajustes, de una propuesta eh, para crear una maestría en, en estudios asiáticos. Eh, eh, principalmente tendría énfasis en, en estudios sobre, sobre China. Ya presentamos el proyecto a nivel interno y ahora viene el proceso de la revisión curricular y, y, y cumplir con todos los requisitos eh, formales y, y de contenido eh, que, que se deben a cumplir, ¿cierto? Para poder eh, luego eh, eh, tener esta nueva oferta académica. Para nosotros sería un, un, un avance sustantivo eh, lograr ya a partir de 2023 eh, tener esta, esta, esta nueva oferta académica y con eso reducir esta brecha de que, que, que hemos detectado hace, hace más de tres años en relación a el bajo nivel de conocimiento, el bajo nivel de eh, sistematización eh, de las interacciones que, que tiene Chile con, y también nuestra región, América Latina, con, con el Asia y en particular con China, eh, y también obviamente en, que está muy concentrada en algunos aspectos, sobre todo económicos, pero que, que, que ha ido... Eh, eh, también hay que ir considerando otras variables que, que también son relevantes de analizar y que, y que son, son parte ¿cierto? De, del quehacer a, académico. En esta lógica eh, de, de ir generando espacios para, para intercambiar ideas y, y también eh, ir, ir dando espacios también para los jóvenes académicos que puedan ir publicando los resultados de, de sus investigaciones. Vamos a abrir una, una sección de cuadernos de, de estudios eh, para que en nuestra página web podamos eh, tener esta, esta plataforma y donde se puedan ir publicando algunos trabajos en, en formato de, de working papers, estos trabajos que, que son en, en desarrollo y que este, este espacio puede ser una, una buena vitrina para, para, para obviamente difundir los trabajos eh, y también para interactuar con, con, con académicos, con, con jóvenes investigadores, con, con la comunidad en general, puesto que también la idea es que, que no sea solamente un lenguaje eh, estrictamente académico, sino que también considere un, un, un lenguaje que, que pueda ser eh, eh, adecuado para, para un público más general. Vamos a tener algunas actividades eh, durante la semana de conmemoración del, del aniversario de las relaciones de, entre Chile y Japón. Este, este año cumple 125 años. Es el, el país con que Chile tiene mayor eh, historia en términos de, de si ver de una manera longitudinal, ¿cierto?, eh, de relaciones bilaterales. Y también este año eh, vamos a organizar algunas actividades eh, académicas y, y culturales eh, para conmemorar el, los 60 años de aniversario de las relaciones entre Chile y Corea del Sur así que eso va a ser un, un bonito desafío para, para el, el instituto y que ya estamos eh, trabajando en la agenda y, y vamos a, eh, a generar actividades donde podamos conseguir con, con, con, también contar con profesores eh, de estos dos países y que desde ahí generar también espacios para nuevas vinculaciones potenciales eh, actividades en conjunto, etcétera.